México, forma, formas nos va a reembolsar el costo mediante un pago o un impuesto, pero va a suceder, recuerden eso. No voy a esperar año y medio para hacerlo, agregó. Es evidente que tenemos algunas diferencias con el próximo Gobierno de Estados Unidos. Como el tema de un muro que México, por supuesto, no pagará. Que vamos a trabajar para tener una buena relación con los Estados Unidos y su presidente. Una relación que sea buena para México y buena para los mexicanos. Esa pared que no me deja verte debe caer. Debemos platicar. Las horas que pensando estoy en ti